Hola, buenos días. Hoy estamos con una joven voluntaria eh, activista de Amnistía Internacional, Leire Villate González. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Ana de la Oficina de Información Juvenil Zona 5 del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y estamos en el espacio de entrevistas en tu casa y la mía del miércoles, donde acogemos a jóvenes y a entidades que trabajan con los jóvenes para pasar un momento con nosotros y iluminarnos con su experiencia y su ganas de contarnos, ¿vale? Pues... Ahora empezamos entonces. Nos interesa mucho saber un poco de tu experiencia en Amnistía Internacional y entonces pues empezamos con la primera pregunta que es un poco eh, ¿qué te motivó desde joven a empezar un voluntariado con esta organización? Pues bueno, yo realmente cuando empecé a hacer voluntariado, a ser, a ser activista, comencé en, la, en el instituto, ¿no? Pues con la típica asociación que hay en tu instituto que hace un poco, bueno, pues que mueve un poco de problemática social, hace un poco de acción social, ¿no? Eh, pues bueno, porque yo tenía inquietudes y no sabía muy bien cómo canalizarlas, ¿no? Realmente vas un poco a lo que tienes cerca. Eh, y en ese momento, mi prima, que ella vivía en San Lorenzo del Escorial, ella formaba parte de un grupo escolar de amnistía. Porque, bueno, Amnistía Internacional tiene una... Se llama la Red de Escuelas y son una serie de grupos escolares que se crean, en, bueno, pues en, en institutos, en centros de... Sí, en diferentes centros. Eh, y, y bueno, son grupitos de acción que realmente están formados por alumnos y por profesores y están súper bien porque pues, al final son ellas mismas las que llevan eh, pues, campañas y diferentes acciones, como al marco de su instituto. Y entonces, a raíz de que mi prima formaba parte de uno, eh, pues yo conocí a Amnistía Internacional y pues, me empecé. Realmente me fascinó eh, pues, todos los casos que llevaban, las personas a las que conocían un poco a raíz de, de las campañas que llevaban a cabo, ¿no? Entonces ya, bueno, cuando acabé el instituto y empecé la universidad y decidí ya como comprometer una serie de horas a la semana ¿no? en, en formar parte de algún grupo y, y hacer activismo eh, de una forma más seria, digamos, más comprometida eh, pues nada, escribí en la página web de Amnistía Internacional hay como un apartado de cómo hacerte activista y yo contacté con ellos y entonces en la primera entrevista eh, al contarles que yo estaba en ese momento, bueno, estudiaba la carrera en la, en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid y entonces ellos me informaron de que había un grupo eh, universitario en esa universidad y que podía Empezar a hacer activismo con ellos. Eh, y entonces, realmente, yo creo que el dirigirme a Amnistía fue un poco porque, como que Amnistía ya formaba parte de mi, de mi imaginario, ¿no? Eh, me parecía muy interesante las campañas que llevaban a cabo y, y al tenerlo tan cercano a Uni, pues, pues me pareció genial. Eh, yo creo que un poco, a ver, porque Amnistía como organización, que es una organización mundial, eh, que tiene presencia en, mm, no en todos los países del mundo, pero bueno, sí en muchísimos países, como poco tiene presencia en todos los continentes, ¿no? Y entonces yo los consideraba y les considero una eminencia en materia de derechos humanos, ¿no? Eh, en ese momento, cuando empecé, yo creo que me atraía eh, el enfoque global de la organización, ¿no? Precisamente eso, la presencia alrededor del mundo, pero también que llevasen, que las campañas que presentaban precisamente pertenecían a, a muchos puntos diferentes de, del mundo, ¿no? Eh, pues quieras que no, eso te permite eh, acercarte, eh, de una, bueno, pues claro, de una forma súper amplia a las vulneraciones de, de derechos humanos y de libertades básicas. Eh, pero bueno, una vez fui entrando a en la organización, creo que me di cuenta también un poco de que era lo que más me atraía. ¿no? Eh, y es que a mí personalmente me gusta mucho la forma que tiene Amnistía de trabajar los casos, porque siempre, eh, siempre trabaja desde casos personales, de vulneraciones de derechos, ¿no? y esa es, una, es la estrategia que tienen para presentar problemáticas más grandes. Eh, yo creo que, bueno, que de esta forma te permite empatizar con la historia personal de, de gente que bueno, pues es lejana en nuestra cotidianidad pero que al mismo tiempo trasciende en el testimonio personal de quien lo cuenta ¿no? eh, uh -huh. al final bueno, pues sitúan historias de vida dentro de vulneraciones perpetra perpetradas pues por mm, estados, por empresas, por diferentes agentes de poder ¿no? claro. y es súper poderoso a mi forma de ver así que sí ya te digo, no, no me lo pensé mucho, es como que entré un poco para decir que tengo alrededor, pero... Eh, creo que he continuado en ella tantos años por, precisamente por eso, porque... Qué bien, pues sí, tuviste la oportunidad. Bueno, para quien no la conozca, pues la Amnistía Internacional es una organización no, guber no gubernamental independiente formada para casi más de 10 millones de personas, voluntarios y voluntarias, que bueno, que interviene por la defensa, obviamente, de, de los derechos humanos de, de toda la población en todos los lugares del mundo o casi. Eh, Perfecto, eh, me ha encantado, vamos. Tú, no, tú, bueno, pues, por, añadir, por añadir lo que has dicho, que 100% total, eh, como que otras así como de las notas características de la organización es precisamente eso, que es una organización eh, que es absolutamente independiente y ahí reside parte de la fuerza. no Como tú has dicho, eh, nos movemos siempre en el marco de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como norma básica, y también en el derecho internacional. Entonces, eso es lo que mmm, nos permite también tener eh, como una referencia de, de obligatoriedad y de, y de responsabilidad a... Eh, a todos los estados en primer lugar, ¿no? Pero también a, eh, bueno, pues a todas las personas. Eh, y entonces, pues... Bueno, la labor de amnistía es, por un lado, de denuncia, ¿no?, pero por otro lado, de investigación y, precisamente, como tú has comentado, eso, siempre bajo eh, el, la, la autoridad, ¿no?, bajo, bajo el peso y la seguridad de los derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. Claro, fundamental. Pues esto, entonces, si quieres, cuéntanos un poco más, bueno, lo, los objetivos, los valores y cómo funciona la organización interna, porque nos interesa mucho saber, pues, desde dentro, como nosotros conocemos sí. desde afuera, pues, como fue activista y voluntario, pues, cómo funciona un poco la organización. Genial, sí, porque además yo creo que es bastante desconocido el cómo funciona por dentro Amnistía. ¿sí? Realmente. Cuando, cuando empiezas como activista, eh, vamos, o sea, un, a mí fue una de las cosas que, que más me sorprendieron, pero para bien, porque Amnistía eh, es una organización que es totalmente democrática. O sea, a nivel interno es 100% democrática. Eh, los activistas que, que formamos parte de la organización somos básicamente quienes la hacemos funcionar, o sea, cada una de las personas que forman parte de los grupos universitarios, de los grupos locales, eh, de las entidades autonómicas o ya a, a nivel más grande de Amnistía España, ¿no? que bueno se le llama la sección, eh, Vamos, o sea, no me atrevería a decir un porcentaje, pero la mayoría de nosotras somos personas activistas y solo un porcentaje bastante pequeño son personal contratado que bueno, hacen las labores pues, al final de, de gestión y de, y de sostenimiento un poco material de, de la organización. ¿no? Pero quienes hacen el trabajo activo de defensa y promoción de los derechos humanos somos todo personas activistas que por, o sea, somos voluntarias. Entonces, claro, eso también hace que tenga una energía pues, muy interesante en la organización, ¿no? Porque al final somos personas dedicando nuestro tiempo a, a un proyecto mucho más grande que nosotras. Y, y en ese sentido, eh, bueno, lo que te comentaba, ¿no? O sea, los grupos que trabajamos, las campañas y tal, nos... Eh, se estructuran de niveles, pues a lo más pequeñito, ¿no? Que eso serían como los grupos locales, pues en municipios, en, sí, en, en municipios, en, en, la, en, en Madrid, por ejemplo. Ya que estamos en Madrid, también es lo que más conozco, claro. Eh, Amnistía Madrid se divide por diferentes, Madrid como municipio, se divide en diferentes grupos temáticos. Entonces yo, por ejemplo, además de formar parte del equipo de jóvenes de Amnistía España, de Amnistía como sección, también formo parte del equipo, eh, del equipo de refugio y migraciones en Amnistía Madrid. Entonces, eh, bueno, pues nos encargamos de esa forma temática, un poco de, eh, pues de toda la temática relacionada con personas migrantes. Eh, pero también hay muchísimos más grupos, más grupos temáticos. Eh, um, luego, um, eso, ah, di, disculpa, en Madrid también por localidades, ¿no? Pues está el grupo de, de Collado villalba está el grupo de rivas hacia madrid de... Se, se, va, se divide por municipios uh -huh. eh, y específicamente en los jóvenes en Madrid, eh, pero bueno, luego también en muchas más comunidades autónomas, nos dividimos por universidades. Entonces, ahora mismo activos en Madrid están el grupo universitario de la Complutense y el de la Autónoma. En su momento hubo jóvenes en otras universidades y bueno, pues por cosas de la vida se han ido diluyendo. Así que desde aquí hago un llamamiento, si, no sé si algo muy de, importante, de los o, o de la Rey Juan Carlos, eh, súper bienvenidos a, a que os ayudemos a sacar grupos desde ahí, porque la verdad es que, bueno, mmm, mucho. Luego okay. sí, si, yo empecé en un grupo universitario, si quieres luego te cuento sobre Genial, eso. Genial, perfecto. <ríe> wow. Luego... Qué energía. Sí, y luego nada, eso, pues a nivel organización, eh, también de or, or, ¿cómo decirlo? órganos de gobernanza de, de la organización, eh, pues está formado por una serie de, de comisiones y de comités, todos formados también por mm, personas eh, activistas. Eh, por personas voluntarias y, y todas ellas son elegidas en la Asamblea General Federal, que tiene lugar cada año, o sea, en ese sentido, era, retomando con lo de que Amnistía es una organización muy democrática, eh, es eso, todos nuestros órganos de poder realmente están decididos por los socios y las socias que formamos parte de la, de la organización. Genial, hemos entendido un poco el espíritu. Y además ha sido un poco, un poco densa, porque re realmente es una estructura grande y hay muchas cosas... No, no, está, ha sido súper clara. Pues hablando un poco de eso, o sea, esta organización, eh, un poco en la época que nos ha tocado vivir, ¿cómo, ¿cómo se ha llevado durante el confinamiento? ¿Cómo ha sido la experiencia de los grupos de trabajo? Sí. Bueno, pues yo creo que empezó siendo complicada, ¿no? Y con miedo. Yo creo que todos nos enfrentábamos a, ¿y cómo voy a continuar con mis actividades cotidianas, no? Metida, metidas en casa, todas. Pero la verdad es que yo creo que nos, nos hemos organizado bastante bien, ¿no? Eh, porque luego también yo creo... Nos habrá pasado a todas las personas que estamos en diferentes asociaciones o conectadas en grupos de acción, ¿no? Que al principio es como, pero si siempre nos hemos reunido, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Pero rápidamente te pones en marcha y de hecho era un consuelo ¿no? tener como un grupo afuera. Eh, gru eh, y de hecho, durante el confinamiento, de, desde parte de los eh, jóvenes activistas de Amnistía, salió una iniciativa bastante chula. Eh, que de hecho acabó trascendiendo al resto de la organización ¿no? y el resto de grupos pues formados por personas pues, más mayores, más tal, también eh, se sumaron a esa iniciativa y era una acción que, bueno, se llamaba Cafés con Amnistía, Cafés Amnistiosos. Escuchado, sí, y qué bien. Que, que bueno, realmente, o sea, consistía en hacer directos de, en Instagram hablando sobre diferentes temas, entonces... O sea, un poco lo diferente, digamos, es que normalmente nosotros las charlas, cuando las hacíamos presenciales, siempre venían personas especializadas ¿no? y los activistas eh, a no ser que fuese una introducción o, o tú una temática que conoces muy bien, siempre era un poco como, como de presentación, pero en estos cafés amnistiosos fuimos los, bueno, fuimos las compañeras que participaron en estos directos, fueron ellas las que encarnaron el papel de, eh, bueno, de las activistas que son y llevaron a cabo diferentes charlas pues, muy interesantes eh, yo creo que la primera de ellas fue sobre el consentimiento por ejemplo y nada pues eran Dos compañeras activistas charlando, y de hecho, esta eh, acción tuvo tanto éxito que se fue desarrollando y acabamos haciéndolas precisamente con otras organizaciones amigas. no eh, Por ejemplo, hicimos eh, directos de Cafés con Amnistía con Fridays for Future, hicimos con el Consejo de la Juventud de España, con Cruz Roja, Juventud. O sea, que fue muy sí. impresionador. Sí sí, sí, sí, ahora un joven quisiera participar en estos cafés sobre varias temáticas, ¿todavía se están emitiendo con Instagram? ¿O? Sí, ahora, ahora mismo la verdad es que se han desinflado, o sea, me refiero, ahora esa acción específica no se está, no se está haciendo, pero todo es volver a empezar porque realmente es una acción bastante temporal. O Qué sea bien. que sí, cualquier persona con ideas y con interés. Eh, luego os podemos dejar el, eh, pues claro. la, la dirección claro. de, la, la de Instagram y, uh -huh. y estamos muy activas. Vamos ah, lo, claro que sí. Bueno, has hablado del clima, pues nosotras desde el Departamento de Juventud, del Ayuntamiento de Madrid también, eh, bueno, tenemos interprogramas, eh, Conecta Clima Juventud, eh, estamos... Eh, eh, también relacionados con Voluntarios de, por Madrid, que es otro programa pues, del Departamento de Voluntariado del área y eh, que, que interviene mucho, en muchos ámbitos y ha estrecho contacto con la ciudadanía. Y además hay un programa, eh, nuestro hermano del Departamento de Juventud, que se llama Europa Joven Madrid, que también ofrece la posibilidad a jóvenes, acoge a jóvenes o también envía a jóvenes eh, en Europa a Hacer experiencias de voluntariado a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es una experiencia estupenda, pues, gratuita, de, de formación profesional y personal, y todo en una óptica de voluntariado y de, de crecimiento. Y, pues, sí... Y solidaridad, que es la cosa más importante. Eh, pues te, te hablo de esto porque muchas veces los jóvenes está, están en el punto de mira. Se habla mucho de los jóvenes en este momento que no, no, no hacen nada. O pues yo es un poco para preguntarte si cuántos jóvenes y cuántas jóvenes hay en la Amnistía, si realmente hay una, una, un porcentaje grande y, en la colaboración. Sí, eh, bueno, ahora mismo hay más de mil activistas jóvenes en Amnistía y suponen más o menos un tercio del total de los activistas. Eh, a ver, yo creo que es normal que no seamos mayoría, por, pero sobre todo porque Amnistía no. es pues, una organización con rodaje de muchos años, ¿no? Y de hecho lo que más abundan son activistas que a lo mejor llevan en la organización 20 años, eh, 30, o sea... Realmente hay, hay gente que es pureta de amnistía, no, pero, pero y bien, y es maravilloso que estén así. Bien, no. eh, pero, pero precisamente eh, me parece como muy enriquecedor que, que precisamente una organización confluyan esos dos eh, como no, no, no, núcleos poblacionales. Pero vamos, sí, esas, esas dos franjas de edad, a lo mejor tan distantes en el tiempo, pero que todas confluyen en una misma, pues en un mismo movimiento, ¿no? Y. Uh -huh. Eh, y luego, de todas formas eso en amnistía hay grupos específicamente de jóvenes ¿no? como son esos grupos universitarios uh -huh. grupos de acción o el equipo de jóvenes del que formo yo parte uh -huh. eh, pero luego hay jóvenes de, o sea, hay jóvenes activistas que participan en todo tipo de entidades ah. eh, los grupos locales o temáticos que comentábamos antes eh, o sea que realmente hay una presencia joven bastante fuerte bien. que nos alegra <risa> mucho pues vale, a partir de tu experiencia personal, eh, pues aconsejarías a, a las personas y a los jóvenes en general eh, y a las jóvenes de hacer activismo en Amnistía? Hombre, sí, por supuesto. <risa> por supuestísimo que lo, les okay. anima a hacerlo. Y además me parece que es un activismo que, que es muy compatible con otro tipo de, de activismos, de voluntariados, de... Mmm, Sí, me, me parece que, que es una muy buena organización en la, que, en la que estar, la verdad. Genial, pues sí. Y en general, bueno, un poco para, para concluir la entrevista, eh, ¿qué, ¿cuál es la razón, qué, qué es lo que te gusta más eh, de formar parte de esta grande organización como Amnistía Internacional? Mm, pues... Mira, esta me parece la pregunta más complicada, no, pero, ¿por pero porque es también como nada más. Pues es un poco como el conjunto de todas las notas que he ido, que he ido diciendo antes. Eh, la verdad es que me, a mí me da mucha me da mucha seguridad formar parte de, de Amnistía, sobre todo porque mmm, confío mucho en las, en las campañas eh, que lleva a cabo. Eh, me parece, comparándolo también... Con voluntariados que he hecho en, en otras organizaciones, en otros lugares. Eh, me parece que es una organización que, que tiene muchísimo en cuenta a sus activistas, principalmente porque somos el todo de la organización, ¿no? Porque mayor mayoritariamente la, somos quienes la componemos eh, y, es muy, y es muy autocrítica también, eh, es una organización que precisamente por la base democrática está en constante movimiento, eh, constantemente conversación, las campañas, las líneas de dirección eh, y además te permite trabajar tanto el día a día de tu entorno, ¿no? eh, pues cuestiones que puedan estar ocurriendo en tu, en tu localidad, en tu comunidad autónoma, como como participar de tanto de cuestiones en otros países, por ejemplo, o sea pero a nivel externo y tanto interno no o sea, uh -huh. eh, yo ahora mismo por ejemplo, pues eso con el equipo de refugio, pues estamos tratando pues eso, temáticas muy concentradas en la localidad y la Comunidad de Madrid pero este verano, por ejemplo, yo y una compañera del equipo de jóvenes tuvimos oportunidad de ir como delegadas jóvenes a la Asamblea Global de Amnistía, ¿no? Eh, precisamente te permite estar presente como en muchos niveles diferentes y bueno, pues eso te hace sentir, además de que aprendes muchísimo, te hace sentir muy útil y creo que es una organización que siempre te está animando a que si tú quieres estar súper implicada y avanzar y, y todo lo que tú quieras, te da todas las herramientas y todos los recursos para, para poder hacerlo. Estupendo. Pues fenomenal. Pues es una labor estupenda, muy necesaria y, y pues sí se nota que pues, así las cosas pueden cambiar a partir sí, de, de lo local para lo global. Pues si quieres dejarnos las redes sociales también de Amnistía para, para empezar a seguirlas, para si otros jóvenes se quieran acercar. O... Vale, genial. Eh, os Digo el nombre de la cuenta, ¿no? Sí. La, la, la puedo poner en el móvil también. Bueno, es <risa> beli barra baja amnistía hispana, porque claro, no nos dejan poner la ñ. Perfecto. Este, no salía al revés, ¿verdad? Pero bueno, luego, luego lo podemos poner si no en la descripción o algo. Sí, sí, sí, luego y, lo, y... lo mencionamos. Claro, genial. Pues eso, cualquier duda que os haya surgido, cualquier comentario que queráis lanzarnos. Eh, estamos. Perfecto. En la, en la web, sí. Muchísimas gracias, Leire. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido un ejemplo muy grande de, de voluntariado y de activismo entre jóvenes. La verdad es que hemos aprendido mucho y pues esperamos que, que nos sigáis también al Departamento de Juventud y eh, las redes. Y por cualquier cosa, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Ana.